Como que se resuelve este caso porque si este perro agarran a unos niños, también nos desfifarran como desfifarraron la mayoría de los perros. Entonces, nosotros queremos un caso como que esta gente se ponga al día con su perro para que resolvemos esto. Porque si agarra a una gente grande, va a ser otra cosa peor. Esos perros en realidad no se pueden tener en esta comunidad porque aquí hay demasiados niños. Hay muchos problemas aquí con los niños. Los niños aquí andan en la calle. Entonces. Ese momento que se vivió aquí fue muy, muy difícil. Con esos perros con, con esos perros cogidos no podían hacer nada. Nada se podía hacer porque ya usted sabe, dos vivos enfuriados, cómo le estaba uno a uno esos animales. El dueño de esos animales, nosotros le pedimos a la autoridad de que, que los retiren de aquí de la comunidad. Porque ellos no tienen respeto para tener esos animales aquí en esta comunidad. Porque inmediatamente se soltaron, tenían ellos que salir a buscar esos animales y no aparecían a buscarlos tampoco. Yo pasé por una calamidad que nunca había pasado, algo impotente legalmente. ¿Tú viste esos perros, ¿Tú viste los pastores alemán míos. yo di 100 mil pesos por cinco perros pastor alemán. Y esos perros me salen carísimos, muy caros. Eh, en, esta, en esta urbanización está llena de perros pibus, y el perro pibus es un perro para un, para un dueño responsable y que tengan mucho cuidado. Porque el perro pivo, lo primero es que a los niños lo ve como una víctima. Y segundo es que es enemigo mortal de otro perro. Porque esos perros son, vinieron directamente para pelea. Entonces, en esta urbanización, la gente, los dueños de los pivos, no le están dando el seguimiento que ese perro necesita. Entonces los dueños no son responsables a los daños. Ahí está el perro mío. El perro mío está interno. Y se van a estar como 40 o 50 mil pesos yo no puedo pedir ese dinero y este muchacho que tiene ese perro que tiene un veterinario que lo está visitando que ahorita le va a cobrar 10 o 12 mil pesos también y ahí ese perro le mató otro perro a una señora por allí a una vecina de nosotros si lo doy, ella lo que hizo fue no, que si lo votó lo no eh, entonces los dueños no dan la cara ya usted sabe nosotros lo que necesitamos es que sanidad sanidad o salud pública no sé quién se encalle de eso salga hacer el trabajo que tienen que hacer con los perros pibu el perro pibu es un perro para una persona responsable completamente no pues no para cualquier no para cualquier persona ¿Cuándo pasaron las ¿Cuándo pasaron los hechos? Eh, eso fue el sábado en la noche, ¿verdad? ¿no? En, en la madrugada. Porque a las 4 de la mañana fue cuando yo me, me enteré de que el perro mismo lo estaba matando. Al mismo lo agarraron ellos entre los hierros. Sí, en, en los hierros, sí, ahí. En la calle 5, número 21. No lo agarró. Y en los perros y viven los perros, en, en la calle. calle dale tú 5. la dirección. En la calle 5, número 21. Y si podemos. Sé si es que allá sí, vamos ahí. No otro perro también, en la calle 5. Esa noche. No. Esa noche esos perros nada más daba lástima a la organización oír, oír los perros gritando nada más aquí. porque era, ellos no te respetaban nada calera ni casa ni nada ellos se metían por, como, eh, porque los otros quizás se ponían así y ellos de una vez lo agarraban y cuando desde que lo agarraban no lo hago más lo traían forzado pues, al, al mío me lo sacaron por ahí entonces sanidad sanidad si en verdad sanidad existe que yo no creo que sanidad existe porque sanidad hay demasiados animales vialencos sin dueño si sanidad existe de verdad, yo creo que sanidad va a tener que venir en y, a, y en auxilio de nosotros. Pues si en verdad existe, que yo no creo que existe.